Aquí estamos, buenos días amigos y amigas de la hora de Hurlingham. Waldo Luna, queridísimo periodista de acá de Hurlingham, para nosotros es un orgullo y una alegría. Y Marcelo. Es decir, profesional y personalmente, Muchas es gracias. decir, el estar con él, charlar con él, debatir con él, este, es para, para mí, por mi forma de ser, es una hermosura que él tenga otras ideas. Me tenemos, encanta. Sí, sí, sí, claro, tenemos otras ideas y habla un poco del marco claro. plural y democrático que, claro que pretendemos es, para la hora. ¿no? Es, es la supervivencia uh -huh. de, una, de una sociedad inteligente para nosotros está en la base de la diversidad uh -huh. y la pluralidad y expresarlo con naturalidad, tal cosa, tal otra. Mire, yo he pensado cosas de gente que después con el tiempo me di cuenta que, que me equivoqué y te sentís este, mal en un momento y después aliviado por bueno, reconocerlo sí, por y supuesto. después de gente de la cual vos decís sí, yo no pienso igual que esto, que lo otro, pero lo empezás a escuchar escuché y decís, mira, ya hay un 20% en el cual me encuentro que, que, que estoy para este, Parapateando, ¿cómo andás? Bien, bien, este, Mira, Ubaldo? pensando en eso que vos contás eh, También me vienen algunas referencias domésticas ¿no? Porque, Dale. Claro está, tengo una hija de más de 20 años uh -huh. Muy interesada en la cuestión política, militante Digamos, como lo es la mayoría de los casos a los 20 años Muy cercana a posiciones de izquierda claro. eh, Con la que tenemos diferencias, discutimos mucho Y yo digo, es maravilloso esto porque está claro que el pensamiento que ella tiene a esa edad es el pensamiento que también, probablemente, aún con matices uno tenía a esa edad. Eh, me sentiría mal si yo siguiera pensando del mismo modo, con el mismo esquema, no de las cuestiones de fondo, pero sí en los procederes, en los mecanismos y demás, que cuando tenía 20 años, porque eso claro. significaría que estoy estancado. Eh, sigo pensando, sigo teniendo los mismos valores, pero me parece que hay otras maneras de llegar a esos propósitos, a otras formas de construcción política. Estamos todo el tiempo formándonos... Y este, deformándonos de alguna manera Aprendiendo en base a nuestros errores Y creo que esto que vos contás es así Hay mucha gente con la que uno tiene Inclusive en el mundo de, de, de, de la gente que labura de lo nuestro ¿no? El sí, mundo sí. de los colegas Yo digo que hay gente, colegas De los que tengo una valoración profesional y humana hay otros de los que tengo valoración profesional solamente, me parecen buenos periodistas, pero no tomaría un café con muchos de ellos, <risa> y hay otros que profesionalmente por ahí no me pueden aportar nada sin que esto implique una actitud soberbia de mi parte, claro. pero que personalmente son buena gente, tienen buena intención. Entonces hay que eh, escuchar, tomar un, imaginariamente cada, una porción de cada uno de ellos y construirse, y como vos decías, eh, si encontrás que el otro tiene argumentos que a la larga o a la corta te convencieron o que compartís no se cae ningún anillo en reconocer no, esto de no, porque manera. la vida la vida nuestra en Urlingam o en Morón o en Iowa, como decía uno <risa> en o en Montevideo <risa> o en Pando o en, o en este qué sé yo o en Petrópolis pobre la gente de Petrópolis en Brasil sí. en donde sea es, es tu vida cotidiana es tu uh -huh. encuentro con tu vecina, con tu vecino, con tu familia y demás. Y, y las cosas tienen que funcionar. En América Latina, ¿cuál es el problema? No funciona. No funciona. Eh, la muestra se está dando uh -huh. en lo que ha pasado en Chile. Es decir, eh, la gente salió a la calle, arrasó a los partidos tradicionales, a los políticos tradicionales este, chilenos que cualquiera diría ¿y a qué le está haciendo su carrera? Se le terminó. Se terminó. Entonces salen a la calle y empiezan a proponer sí. todo, eh, sí. porque llegaron a un exceso. Lo mismo pasa en Colombia, lo mismo pasa en México, lo mismo está pasando en, en, en Brasil. Pasa en todos lados donde la gente. En Uruguay lo mismo, en Uruguay hubo que hacer. Es decir, como somos. Algunos, por más que seamos de izquierda, somos medio conserva, ¿no?, los uruguayos. Sí, huelos. que no, no, no es contradictoria no una es con posición con la otra. Claro, pero decís, bueno, ¿cómo abrís las puertas? Y entonces empezás a descubrir que la unanimidad es enemiga de la libertad. Yo lo único que, que siento es respecto al final de los ciclos, porque al menos en la claro. experiencia argentina, eh, a tanta gente a la que políticamente se dio por terminada... Vivitos y coleando, ¿no? Sí, y todavía sí, parte sí. del asunto. Totalmente. Pero bueno, eh, la idea es, eh, por supuesto, compartir en estos encuentros que semanalmente vamos a tener aquí en la hora de Burlingame, un recorrido, un panorama, una mirada. Siempre hablamos de cuestiones que tienen que ver con lo subjetivo, ¿no? Y desde el mismo momento en que elegimos temas, elegimos hablar de esto, eso significa que tenemos una mirada sobre el asunto, que ya desde el punto de partida estamos tomando una posición. Claro. Eh, lo que vamos a intentar es aún con nuestra subjetividad adelante, contarlo del modo más comunicativo, más si se quiere profesional del asunto para que lo que importe sean los hechos y que nuestras opiniones bueno, lleguen en algún momento, insisto, desde el mismo momento en que tomamos un tema ya estamos marcando nuestra mirada, nuestra, nuestra intención de que ese asunto sea parte de un debate imaginario, un debate local ¿no? que se refiera especialmente a ...a lo que pasa aquí en Urlingam. Venimos de una semana, Marcelo, muy intensa... Vale. ...pese a que formalmente cierto año no ha arrancado... ...Urlingam ha tenido una agenda muy, muy movida en estos últimos días... ...en esta última semana transcurrida... ...que en lo que tiene que ver con los días hábiles... ...empezó el lunes pasado, la gente de Libres del Sur... ...que tiene una presencia social muy activa... ...no está acompañado de esto con un caudal de votos, por cierto pero sí tienen mucha militancia y mucha participación en la cosa pública. El lunes pasado realizó la presentación, como se hizo en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y también en el orden nacional, su convocatoria a una consulta popular para que la gente opine respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Interesante. Eh, interesante como todo punto de debate, ¿no? después veremos hasta dónde se llega qué factores inciden también al momento de esto, porque hay que ver si la gente está realmente informada al respecto, si, de qué manera se realiza la consulta también, no, porque al menos en los medios tradicionales se están dando a conocer una serie de sondeos, de consultoras que indican que hay una simpatía mayoritaria respecto a que el gobierno de Alberto Fernández selle un acuerdo con el Fondo Monetario. Por supuesto, uno sabe que en ciertas encuestas buscan instalar una posición, Dale. bueno, lo de Libres del Sur, aún con recursos dispares, por supuesto, es tener una mirada distinta. Respecto a esto, han lanzado formalmente esta consulta el pasado día lunes, lo hicieron frente a la sede municipal de Burlingame en la avenida Pedro Díaz, Bien. Eh, esto va a tener distintos escenarios a lo largo y a lo ancho del país, y en el distrito esto lo vamos a ir precisando, los primeros días de marzo van a salir directamente con las mesas para sumar las opiniones de los vecinos y vecinas de Hurlingham respecto a la mirada que tienen, inclusive creo que una mirada posible, es decir, no estoy informado al respecto. Claro, no. yo creo que eh, en el tema de la deuda externa es un tema más que más que complejo, más que complejo. Eh, yo pensaba en lo que vos dijiste, eh, cómo pensaba esto uno cuando era más joven, no porque el hecho de ser joven implique una equivocación, sino porque eh, de repente uno, por la misma actitud que tiene y que recién está dando los primeros pasos, por ahí no estás eh, logrando ver <coughs> el mundo más completo o con toda la información, que es algo natural en el ser humano. Por supuesto. No porque estás, en, además... ...de la sociedad política te está formando como, como persona. Hoy en día la situación específica de la República Argentina... ...con respecto a la deuda es muy compleja. Muy, muy compleja, compleja, muy compleja. Pues yo siempre digo que acá hay que hacer dos cosas. Hay que... el tema de cómo nos sentimos nosotros... ...y del otro lado hay gente que no es argentina... ...es decir, el mundo le presta plata a la Argentina... ...y entonces ellos cómo nos ven. no ven como alguien al cual vos le pones plata y la plata no vuelve. Claro, claro, porque el fondo monetario no es un siendo ente frío, vacío, ¿no? Siendo frío. Y además a nivel pueblo también te miran como que probablemente le das plata a este y no va a volver. ¿Es injusto? En un punto es probable que es injusto. Sí, es podés, feo de escuchar y lindo no es. Te podés parar en todas las veredas que en quieras. En toda la vereda que quieras, pero está bueno el de debate. Exactamente, y está bueno que la gente de Libres del Sur consulte esto porque insisto, hasta en un punto puede servir para entender eh, hasta qué nivel los argentinos estamos informados de un tema tan acuciante, tan delicado, claro. que en algún caso y en, el, en, en lo que corresponde a Libres del Sur, eh, tiene impacto en lo que ellos sienten, va a ser recortes a políticas sociales. Esto nos lleva también a otro tema que transcurrió a lo largo de esta semana. Sí. Eh, no, no fueron fáciles estos días para el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, el Intendente en licencia de Burlingame. Juan Horacio Zabaleta, porque sucesivamente, miércoles y martes, martes y miércoles para ser ordenados, eh, recibió frente a la sede de la cartera de desarrollo social, el emblemático edificio ubicado en la ciudad de Buenos Aires, sí. reclamos de organizaciones sociales. Por un lado, primero, la corriente que nuclea a organizaciones como el movimiento Teresa Vive, que plantearon la necesidad de nuevos planes, declaraciones posteriores en el mismo día por parte de Juan Zabaleta, dijeron, le pusieron un techo a esto, que no va a haber más eh, plazas para planes sociales, va a haber una situación de tirantes, indudablemente, respecto a la relación con estas organizaciones. Y después el acampe que realizaron las organizaciones sociales bien identificadas con la izquierda, con el polo obrero tendencia a la cabeza, uh -huh. también llevando su reclamo con un acampe en la 9 de julio, reitero, hubo declaraciones de eh, Juan Zabaleta una entrevista que le dio a Eduardo Feynman en Radio Mitre, en donde marcó claramente que los recursos son los que actualmente forman parte de los mecanismos y de los, de los programas que tiene el Ministerio, pero que no va a haber más altas lo que indudablemente pone la situación en tirantes, veremos qué sigue, porque también tuve la oportunidad de hablar con una referente del partido de Moreno, uh -huh. del movimiento Teresa Vive, con Mónica Zule que dijo que la escalada va a seguir y que los reclamos van a continuar hasta que el Ministerio atienda. Ellos están reclamando casi dos millones nuevos de planes. El Ministro dice que claro. no va a haber. Hay un conflicto grande ahí en el ahí medio. Y 2 dos millon, dos millones de Un millón plan, también. mil planes que se supone que no van a estar. Ahora, conociéndolo nosotros a, a Zabaleta, él es una persona inquieta en el sentido de que no es... es Siempre está haciendo algo. Uh -huh, Hay sí. que ver qué es lo que está, qué es lo que se está estudiando, sí. porque por otro lado el gobierno, este, e inclusive las cosas que hemos visto tanto en Provincia de Buenos Aires como en, del mismo Ministerio de Desarrollo Social, uh -huh. es el impulso constante a todo lo que tenga que ver con el trabajo concreto. Sí. Con el trabajo concreto, nosotros lo vimos acá en Urlinga, no solamente dar un plan. Acá en Urlingan vimos que se, también se brindaban herramientas, que se brindaban uh -huh. un montón de sí. cosas. Bueno, justamente... Así que veremos si hay alternativa a eso, uh -huh. o es una cuestión que está relacionada, quizás estaría relacionada, mejor dicho, con el tema de la deuda, e imposiciones de recortes. Seguramente esto es un asunto que va a abarcar terrenos como tarifas, subsidios y demás, en debates posteriores, o que ni siquiera lleguen al terreno de la discusión, ¿no? que directamente nos encontremos con estas, con estas situaciones eh, en el terreno concreto, cuando vayamos a pagar un servicio, cuando tengamos que viajar en transporte público, sí. etc. Eh, a propósito de lo que vos mencionabas, justamente, uno de los argumentos que sostuvo Zabaleta es que eh, programas como el acceso a herramientas para desarrollo productivo eh, siguen, siguen disponibles eh, el programa Mi Pieza que también subsidia las mejoras parciales en viviendas también sigue, sigue vigente lo que pasa es que indudablemente no, no dan abasto por claro. la por la debacle social que se arrastra desde hace por lo menos 40 años en la República Argentina. La, de, la vieja deuda social. Y bueno, eh, un, un ejemplo que me decía, que me daba esta referente de, del movimiento Teresa Vive, era que habían accedido, por ejemplo, al banco de herramientas del ministerio para desarrollo, por ejemplo, de panaderías en algunos barrios. El tema es que les resulta muy difícil ser competitivos ante las panaderías ya instaladas. Claro. Que por otro lado les presenta el problema de que la gente del barrio trabaja en esas panaderías instaladas. Claro, entonces, no te miran con simpatía. Entonces quedas en un lugar eh, de frazada corta, ¿no? te tapas los pies, se tapa la cabeza y a la inversa, no alcanzan los recursos a revertir una situación que, reitero, tiene un arrastre de décadas en la República Argentina, más allá de las buenas intenciones que puedan tener unos y otros quienes tienen la potestad de manejar la cosa social, como el caso de Juan Zabaleta como ministro, y las organizaciones que reclaman. Creo que en algún punto también las propias organizaciones van a tener que salir a proponer algún tipo de depuración de, de las bases de inscriptos porque bien sabemos, lamentablemente, que creo que lo decía el general, ¿no? que el hombre es bueno, pero es mejor si se lo controla. ¿Sí? Y me parece que hacia eso también hay que ir, porque indudablemente las demandas aumentan, pero la base se sigue ensanchando. Y un país, no sé si puede en algún momento despegar cuando una porción tan importante de su población no tiene empleo genuino, sino que simplemente recibe un subsidio. Por supuesto esto no es de la noche a la mañana, no se puede hacer, como decía otro expresidente peronista con cirugía mayor sin anestesia de ninguna manera, no. pero me parece que hay que ir por el propio prestigio de las organizaciones sociales hacia una depuración de esa base para saber quiénes realmente son eh, beneficiarios, quiénes reciben un beneficio, quiénes por ahí reciben más de un beneficio que no requieren o no necesitan porque lo que le abunda a uno le termina faltando a otro. Exactamente. Y eso, eso puede ser un asunto problemático. Hablábamos de Juan Zabaleta. Eh, hay internas en el Partido Justicialista. En realidad, elección de autoridades partidarias, tanto en los consejos de partido a nivel local como a nivel provincial. Ustedes saben, ya uh -huh. es un hecho, la asunción de Máximo Kirchner como presidente del PJ de la provincia, pero también esto tiene un capítulo local. Y volvemos a hablar de Juan Zabaleta. Hace poco alguien cerca del Ministro me decía, necesitaría días de 60 horas. Bueno, se quedaron cortos porque Juan Zabaleta <risa> va a encabezar la lista para el PJ a nivel distrital, condición que ya ostenta el Ministro de Desarrollo. Eh, hasta aquí estaba acompañado como Vicepresidente por el concejal Raúl Zurito, un veterano militante del PJ de Burlingame. Bueno, hay eh, nombres que se modificaron en la lista, que tiene mucha presentación, podríamos decir, ...del PJ, pero no de... Eh, ni de la gente que conduce el Consejo Deliberante... ...en el caso de la Corriente Lealtad, en los ex Nuevo Encuentro... ...y tampoco hay presencia en la lista local de gente de la Cámpora. De acuerdo a los datos que me pasaron, bueno, la lista es encabezada... ...por Juan Horacio Zabaleta como candidato titular del PJ de Urlingam... Sí. Seguramente esto es ratificado, ¿no? Porque es de hecho, hay solo una lista. El segundo lugar es para Carolina Centofanti. Un nombre que la verdad a mí me sonaba absolutamente desconocido, debo reconocerlo. Lo busqué, indagué. Carolina es del movimiento Evita. Eh, trabajó, al menos en julio pasado, asumió como funcionaria del área social del municipio de Urlingam. Debido a los cambios que se implementaron desde la llegada del... De, mm, hoy Intendente Damián Celsi, no sé si sigue en el municipio, claro. pero es una eh, dirigente del PJ, referenciada, reitero, en el movimiento Evita, con cercanía, por ejemplo, al diputado nacional Leonardo Grosso, Ajá. para que tengan una idea. El tercero en la lista es un apellido muy conocido en la política de Burlingame, sobre todo del peronismo, hablamos del concejal Fabricio Acuña, ¿Ah? Sí, en, las listas, en los nombres conocidos en la lista, está Hilda López es como número cuatro en esta lista, histórica, dirigente del PJ, expresidente del Consejo, de Consejo Deliberante, del una de las primeras en pegar el salto del acuñismo uh -huh. al espacio que respaldó a Juan Zabaleta cuando llegó a Burlingame para trabajar en política. Quinto, un hombre muy cercano a Juanchi, hablamos de Pablo del Valle, ex funcionario municipal, Pablo del Valle, sí. creo que hoy desempeñándose también en el Ministerio, cerca de Juan Zabaleta. Sexto lugar para Damián del Castaño, también un hombre que en su momento apoyó a Florencio Randazzo, también pese a su juventud, con una militancia muy reconocida, muy instalada en barrios populares de Burlingame. Llegó a Burlingame, su primer puesto fue dirigiendo PAMI dirigiendo ANSES hace mucho tiempo, Exacto. estando Acuña como exactamente como Exactamente, estuvo a cargo del UDAI de Burlingham. Mm. Y el séptimo lugar es el nombre hasta el que yo tengo, corresponde a la actual directora de Género, Derechos Humanos y Diversidad del Hospital Nacional, doctor Alejandro Posadas, Micaela Navil ah. que es referente de Burlingham Tiene Futuro. La hemos una... entrevistado a ella. Exactamente, la hemos entrevistado en el hospital en reiteradas ocasiones. Ella es de la agrupación Burlingham Tiene Futuro, que se referencia en el concejal mandato cumplido, hombre que hoy es uno de los directores de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, el amigo Jorge Tazara. Jorge Tazara. Exactamente. Ayer, ayer me acordé de él porque estaba este, medio pasado, de rosca, yo muy caliente con el <risa> tema de, la, de las motos y de, todo de los de, de que no hay un control en Urlingan directamente, no existe un, un control, hay una, eh, como es que le decían antes, una zona liberada para los... Motociclistas para que hagan lo que quieran. Y me acordaba que eh, durante el mandato de, de Juan Zabaleta y trabajando Tazara, él había hecho un control estricto uh -huh. de moto donde tenía sí. un camión con una grúa y luego estabas, estabas en falsa escuadra para arriba y limpió las calles sí. tremendamente. Y, y decía, pero bueno, este y, y me acordé de él y, e hice una referencia. Sobre Jorge Tazara, a quien le mandamos un, un saludo muy grande. Igual que a Fabricio Acuña, que hace bastante que no lo vemos. Eh, ¿Qué será la vida del padre? Es pregunta. una figurita, es una figurita difícil de la política. Eh, yo, lamentablemente, en, en el interín, en este tiempo, perdí un celular en donde tenía, entre otros, el teléfono sí. del de, ex intendente Luis Emilio Acuña. No pasa. pierdo. Perdés, ese, perdón, perdés el celular y fuiste. Te quedás <risa> sin pasado. Te quedás <risa> sin, <risa> pasado, <risa> sin pasado, literalmente. Sos como en la película Memento, sí. viste que empezás a vivir a partir no de, ese, de ese instante. ¿Pero usted se golpeó la cabeza. No, no me golpeé la cabeza, perdí el celular. El celular, <risa> claro, exactamente. <risa> bueno. La cuestión es que ojalá en algún momento podamos hablar con Fabricio. Yo eh, estaba pensando en él. Vamos a ver, eh, eh, siempre he tenido muy Están buena relación con, con Luisa Acuña, con su hijo Fabricio, también con Emiliano, uh -huh. con uh -huh. su ex esposa Susana Ecosora, así que bueno, ojalá que en esta cuestión de ir abriendo puertas podamos también charlar con, que sí. con ellos porque es... Un actor en esta cuestión de, de, de relaciones y de alianzas políticas en Urlingham, un actor importante, Fabricio. Claro. Hace rato que dejó de ser el hijo de Luis Emilio Acuña. Hace rato. Sí. Y bueno, por ahí está bueno poder charlar en alguna ya oportunidad es con él. él mismo. Sí, por supuesto, por supuesto, ha cortado ese cordón. Mm. Me imagino una situación importante por el peso político de su padre. Claro, ¿no? No, no es fácil deshacerse, Max. entre comillas, del legado de un no. tipo que fue nada más y nada menos que por unos cuantos periodos intendente. De uh -huh. Vamos a tirar la bolilla y vamos a ver para qué lado de los acuñas sale. Lado va. Esperamos acá, a Fabricio, en la hora de Urlingham para charlar. Viste que somos simpáticos por ahí, qué sé yo. Te traes algún cuentito, algún chiste, también lo podemos pasar. Nos conocemos ¿sabes? con Fabricio hace <risa> mucho tiempo. Eh, y otra cuestión que quería abordar como último tema de la semana es que, bueno, estamos ahí nomás del inicio de, del ciclo lectivo, ¿no? Eh, una cuestión auspiciosa en la provincia de Buenos Aires fue que Padres Organizados, un colectivo que justamente tuvo eh, su razón de ser, su origen, a propósito de las reacciones de un grupo de padres y madres, de alumnos de distintas escuelas, especialmente en lo que a nosotros concierne de la provincia y también de Urlinga, uh -huh. empezaron a llevar sus reclamos y sus pedidos, su pedido de información sobre todo, a los ámbitos del Estado para saber de qué manera se iba a resolver el tema de la presencialidad o no presencialidad al calor de lo que fueron las medidas por la pandemia. Eh, un dato importante, y me parece un paso adelante en esta cuestión de escucharnos un poquito más, ¿no? un reclamo que también podríamos trasladar al plano local, eh, es que por primera vez, y esto marca un estilo, un cambio de estilo en la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia, el actual director de ese ámbito, Alberto Sileoni, ex ministro de Educación de la Nación, eh, recibió a Padres Organizados. Lo hizo, lo hizo esta semana en la ciudad de La Plata, eh, entre otros puntos, planteando que se han bajado recursos, porque Padres Organizados está, de alguna manera, interesado en saber cómo están, por ejemplo, las obras en las escuelas antes del comienzo del ciclo electivo. Bueno, Sileoni tuvo el gesto de recibirlos, gesto valioso, importante, un punto de partida, eh, dijo que dio los datos y las cifras de los recursos que la provincia bajó a los consejos escolares, veremos qué hacen los consejos escolares después con esos recursos. ¿Qué pasó con esa plata? Exactamente, para que las escuelas estén en condiciones de recibir a los alumnos. Después se marcaron algunos puntos respecto al protocolo que la provincia va a implementar para la presencialidad, algunas cuestiones con las que padres organizados no están de acuerdo, otras que la provincia sostiene. Como en todo diálogo, creemos que siempre para llegar a un acuerdo Alguien tiene que resignar algo. Sí, veremos sí, sí. a dónde se llega en este sentido. Y Padres Organizados de Hurlingham también se reunió esta semana. En realidad, primero enviaron un pedido, eh, presentaron una carta dirigida al presidente del Consejo Escolar eh, que funciona en la Avenida Vergara, ahí en el Cruce con Ocampo, a Jorge Verón. Y también la misma carta dirigida a quien. Y perdonen por la desprolijidad, pero no sé si sigue al frente. De la, del área de dirección, de la Dirección de Cultura y Educación, también del municipio de Urlingham, Martín Tufexian, en donde piden informes respecto al estado de edilicio, a los datos que pueda tener el Consejo Escolar respecto a la deserción en año 2020 y 2021, y también si hay algún tipo de información respecto al impacto eh, psicológico, por decirlo a grandes rasgos y de un modo bastante torpe de mi parte, respecto a, a las consecuencias que tuvo la pandemia en el área educativa. Eh, fueron recibidos por Verón, eh, Verón les dijo les garantizó la provisión de información, vamos a ver si en algún momento podemos hablar con las partes interesadas en el tema, con referentes de padres organizados y con el propio presidente del Consejo Escolar de Burlingame, porque el ciclo lectivo está ahí nomás, a la vuelta de la manzana. Quería agregar algo porque, viste, cuando alguien escucha la palabra psicológico, siempre puede haber algún vecino o vecina que diga, ah, pero no sé qué, a ver, eh, yo vi un programa, un estudio en la, en la Deutsche Welle, en la televisión uh -huh. alemana. Ese estudio abarcaba una, una entrevista periodística en más de 16 países de Europa y, e inclusive del norte de África y de Oriente Medio. ¿Qué pasaba? Habían muchos niños que a raíz de la pandemia les generó una sensación de miedo por la cual se sentían más cómodos en su casa más seguros en su casa que en la escuela, ese como un dato, en los 16 países pasaba exactamente lo mismo, en Alemania, en Francia, en distintos lugares, inclusive en Estados Unidos, había una referencia en algún, en algún distrito, creo que era de Nueva York también, donde se observaba eso y empezaban a ver, no solamente por ese tema, es decir, las secuelas, la pandemia claro. ha dejado secuelas, uh -huh. se lo digo en forma física, en mi persona, me ha dejado secuelas que de, de, las estoy descubriendo ahora. Uh -huh, sí. Entonces eh, hay un interés muy grande en todo el mundo por identificarlas claro, y claro. no mirar para el costado, sí, prestar no. atención. No negarlas. Por, no negarlas porque no negarlas. Que la pasa mal, la pasa mal. También, y no mm, tiene que ver mm. de qué forma se puede empujar, ayudar. Y, a, y pensar entre todos. Viste que este tipo de charlas uno sabe cuándo empieza, pero no sabe cuándo terminan porque se van sumando, se van sucediendo las miradas que uno tiene, insisto, desde la, el abordaje personal, subjetivo, absoluto sobre este tema. Hay cuestiones que nos llevan para un lado y cuestiones que nos llevan para otro. Exacto. Respecto a este tema, es muy difícil, eh, en relación a esta experiencia inédita de la pandemia, ser terminante en un tema. No se puede. Eh, no, no se no puede puedes. porque... Eh, así como hay algunos países del mundo desarrollado, el primer mundo, que han tomado un camino, hay otros que han tomado un camino distinto. Hace cuestiones personales, hace poquitos días estuvo mi cuñada aquí de Alemania, que vive hace más de 30 años en Alemania, y nos contaba que los chicos van todo el tiempo con barbijo. No se lo no pueden sacar ni siquiera en los espacios al aire libre. No se lo pueden sacar. Por lo tanto, cuando alguno argumenta de que en algunos países hay avanzada, y depende del momento, depende del lugar, depende del país, depende de la problemática de ese país, depende del de estado de ese país, de las provincias, digamos, en donde la situación se da de una manera. Por eso reitero que es un camino en el que todos estamos aprendiendo, que como todo camino de aprendizaje tiene avances y retrocesos, eh, sí creo que las partes en cuestión los interesados, uno no, no, no duda de la buena fe de los actores intervinientes, tienen que escucharse, tienen que escucharse y sobre todo en lo que las responsabilidades le corresponden, brindar la información requerida, porque están nada más y nada menos que la salud en todo el abordaje integral de la palabra en el caso de la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Así que, bueno, es un punto de partida valioso que si Leoni los haya recibido, Benísimo. que se haya producido este encuentro con Jorge Verón, el presidente También. del Consejo Escolar de Burlingame, y ahora, bueno, vamos a tratar de que en la próxima hablen los protagonistas, más allá de lo que nosotros podamos decir. Interesante. Eh, ¿Tenemos algo más? Para este Por ahora, bueno, recordar, eh, ustedes habrán visto que gran parte de, de la localidad, no solo de Burlingame, sino de las localidades como Villa Tesey y Morris, en estos momentos se están recibiendo obras públicas. Hay un vuelco importante de recursos sí, del Estado allí. Lo más importante quizá eh, tiene que ver con una avenida clave, la avenida Pedro Díaz más de 145 millones que el gobierno municipal ha dispuesto, que ha recibido, por supuesto, para financiar la repavimentación, repavimentación casi total de una avenida clave, reitero, para la comunicación de la localidad de Burlingame, también un plan de remodelación de plazas y espacios públicos, esos espacios públicos que debemos recuperar, eh, llevando la sellita para tomar mate, claro. participando de actividades, porque un, muy punto, un punto de eso tiene que ver con que eh, tenemos que recuperar lo público para uh -huh. que no quede en manos de malandras y de malvivientes y otro tipo sí, de sí, cosas sí. ¿no? Creo que para, para el tema de las plazas hay una inversión como de 120 millones de, de pesos, sí, pesos aproximadamente sí, sí, son una serie de, de espacios públicos que el gobierno municipal ha decidido revitalizar eh, reestructurar eh, con modificaciones de fondo en algún caso especialmente en plazas en espacios verdes de Burlington, uh -huh. perdón, de Villa Tesey y de William Morris esto es importante porque, bueno, si bien eh, el corazón de la localidad late, de un municipio late en su localidad cabecera, no perdamos de vista a nuestros queridos vecinos de William Morris y de Villa Tesei. Gente, eh, Waldo, nos vemos la semana que nos viene. Nos vemos la semana que viene. Esto va a tener una continuidad que va a ir mutando, me imagino, en las cuestiones de las formas y los Exacto. modos. Exacto. Pero es, de acá no nos sacan. Él dice, pobre, dice, me tiro la pileta, claro, porque él es periodista y también está acostumbrado a trabajar con gente profesional. Eh, pero acá hay agua pero, en la pileta. eh Acá hay agua. Acá hay agua en la pileta, así que no me pegué un porrazo ni mucho menos. No, no, no, pero para nosotros va a ser un gusto, y para ustedes también tener este una mirada más amplificada sobre distintos tipos de cosas, así que este nos vemos la semana que viene. Exactamente, el ¿También? viernes a esta hora más o menos andaremos por acá. Otra vez. Vamos a andar por acá.